¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Julio Tentor y soy la voz detrás de los videotutoriales de estructura de datos. En esta entrega vamos a comenzar con el tema de árboles. Árboles en informática, por supuesto, y particularmente en estructura de datos. Vamos a plantear la necesidad de esta estructura de datos, de este tipo de dato abstracto, y vamos a ver eh, diferentes implementaciones de este concepto para entrar en el tema voy a presentar o voy a plantear la necesidad de esta estructura de datos de este tipo de dato abstracto. en el procesamiento de la información los informáticos los desarrolladores hemos necesitado de herramientas para lidiar para tratar con los datos la primera de estas herramientas fue la variable antes de la variable los programadores tenían que buscar un lugar en la memoria, recordar esa dirección de memoria, recordar cuánto más de ese espacio de memoria era el que iban a utilizar para una variable. Después que se desarrollaron los lenguajes de programación y los compiladores, la vida para el programador resultó ser muy fácil, porque simplemente tenían que declarar una variable, su tipo, y es el compilador el que se encarga de buscarle un lugar en la memoria y de asignar el espacio que haga falta para esa variable. El siguiente paso fue el arreglo, para manejar varias variables del mismo tipo. En el principio no se clasificó el arreglo como una lista, como un tipo de dato abstracto lista, sino que simplemente se lo manejaba como arreglo. Ahora podemos clasificarlo como una lista almacenada en secuencia. Sin embargo, lo más importante del arreglo es que nos ofrece tiempo constante para acceder a cualquier elemento del arreglo, lo cual es una de las características más valiosas de esta herramienta. Sin embargo, debemos reconocer que cuando tenemos muchos datos hace falta insertar o extraer elementos del medio y allí el arreglo tiene un problema que vino a solucionar la lista encadenada. La lista encadenada, como sabemos, es eh, eh, una lista, o sea, tiene la abstracción de los elementos uno después de otro, solo que en este caso están dispersos en la memoria y se puede acceder desde uno a otro a través de un enlace, de un link, de un encadenamiento. La extracción o la inserción es una operación sencilla, es una operación de tiempo constante, sin embargo, acceder a un elemento de una lista encadenada es de tiempo lineal. Tenemos entonces con el arreglo solución a una parte del problema y con la lista encadenada solución a otra parte del problema. Por suerte, los problemas del mundo real rara vez son las dos cosas juntas. El que sí ocurre en el mundo real es el problema de buscar. Cuando logramos tener muchos elementos, una colección de elementos, en algún lugar, vamos a enfrentar el siguiente problema que es buscar uno de esos elementos. Buscar porque vamos a tener que modificar el elemento, buscar porque vamos a tener que insertar un elemento antes o después de ese, buscar porque lo vamos a tener que extraer de la colección. El problema es que vamos a tener que buscar un elemento entre muchos. Y... Las computadoras, los dispositivos programables, no tienen ese sentido que tenemos los humanos, que esa capacidad de poder ver. Nosotros con nuestra vista desarrollamos alguna habilidad especial de los humanos que detectamos algo y dice, este es el que estoy buscando. La computadora no puede hacer eso y cuando enfrenta una situación como esta, no le queda otra opción que tomar un elemento y verificar si es el que está buscando. Luego tomar otro elemento y luego otro y luego otro. Por supuesto, tendrá que tener cuidado de no repetir eh, el elemento, o sea, no pasar más de una vez por cada uno de los elementos. De esa manera es que se desarrolla el concepto y el algoritmo de búsqueda secuencial. Secuencial porque se aplica a los elementos uno después del otro y en este caso en particular es aplicable a cualquier colección de elementos. Basta que podamos eh, ponerlos en secuencia para no repetir, para no controlar eh, un elemento más de una vez. Entonces los elementos los vamos a decir que conforman un espacio de búsqueda que tiene un tamaño, una dimensión de n, que es la cantidad de elementos. Sobre esa cantidad de elementos, sobre ese espacio de búsqueda, lo que vamos a realizar es el control. Nuestra primera pregunta va a ser ¿Cómo es x? que es lo que estoy buscando respecto de a sub 0, que sería el primer elemento. Si tenemos suerte, va a ser el que estamos buscando y si no, vamos a pasar a nuestra segunda pregunta, que va a ser ¿Cómo es x? respecto de a sub 1. Si no es ese, tendremos una tercera pregunta. Y así sucesivamente vamos a ir avanzando a lo largo del arreglo de la colección, uno tras otro, hasta llegar a nuestra última pregunta que va a ser cómo es x respecto de a sub n-1. Si tenemos suerte, esta operación va a tener en el mejor de los casos una pregunta eso es para el caso de en la primera pregunta lo encontramos si no tenemos suerte que sería el caso de que nosotros estamos buscando un valor de x que no está en la colección vamos a agotar los elementos de la colección y vamos a hacer n preguntas de modo que esta operación es una operación de tiempo o de orden lineal mientras más grande es el espacio de búsqueda la cantidad de elementos más tiempo vamos a tardar en realizar una búsqueda secuencial que nos diga que el elemento no está que es uno de los probables resultados de la búsqueda esto es un problema porque cada vez tenemos más datos acumulados y más usuarios haciendo búsquedas en los datos imagínense en miles de miles de usuarios haciendo búsquedas sobre miles de miles de datos esto es este, intratable, o sea, llegaría una situación en la cual no podríamos esperar tanto tiempo para saber si un elemento está o no está en una colección. La búsqueda binaria es el algoritmo, es uno de los algoritmos, es el algoritmo con mayúsculas dentro de lo que es el tratamiento de datos. Un problema solamente se puede aplicar a elementos ordenados o sea que este, dejamos para para otra asignatura el tema de la ordenación y consideramos que tenemos una colección un espacio de n elementos ordenados en este caso vamos a decir que están de menor a mayor vamos a tomar dos variables min y max que van a indicarnos el principio y el fin del arreglo o sea min va a tomar el valor 0 max va a tomar el valor n-1 que es el tamaño del arreglo y lo que nos va a permitir es calcular un punto medio con esa fórmula y de esa manera vamos a tener acceso al punto medio. Si la cantidad de elementos es impar, el punto medio va a caer justo justo en el medio. Y si la cantidad de elementos es par, ese punto medio va a ser el, el último de la primera mitad. Recordemos que se trata de divisiones de enteros, o sea, se ignoran los decimales... Y, eh, por otro lado, tampoco nos importa mucho si una de las mitades tiene uno, un elemento más que, que, la, que la otra mitad. Eh, vamos a tratar de eh, descartar mitades, porque lo que vamos a hacer ahora, al tener acceso directo, recuerden, en el caso de un arreglo tenemos acceso directo a, a cualquier elemento del arreglo, vamos a tener nuestra primera pregunta. Nuestra primera pregunta es, ¿cómo es X respecto de A sub medio y las posibles respuestas son, es igual, con lo cual hemos encontrado el elemento que estamos buscando, o la alternativa es que sea menor, con lo cual podemos descartar la, la segunda mitad de la colección, o que sea mayor, que x sea mayor, que a su medio, con lo cual sabemos que en la primera mitad de esta colección no va a estar. Sea como sea, podemos descartar la primera mitad de los elementos del espacio de búsqueda esto es algo fabuloso, con una sola pregunta hemos reducido el espacio de búsqueda a la mitad, la cuestión es que ahora, supongamos que la respuesta fue menor, el valor de min se mantiene porque va a seguir siendo el, el, el, el, menor, el menor subíndice y max ahora lo podemos correr al valor del punto medio con lo cual hacemos esto de descartar una mitad y obviamente ahora podemos repetir el proceso volvemos a calcular un punto medio con la misma fórmula y volvemos a aplicar la pregunta, la misma pregunta ¿cómo es x respecto de a sub medio? obviamente vamos a tener tres posibles respuestas igual, menor o mayor y suponemos en este caso que sea mayor lo que nos permite descartar una mitad de la mitad fíjense, hemos hecho dos preguntas y ya estamos en un cuarto del espacio de búsqueda al tener esta situación, max se mantiene, min se corre a este punto medio, y ya se están dando cuenta que esta es una operación que podemos continuar muchas veces, y lo vamos a ir repitiendo, calculando el punto medio, haciendo las preguntas, cuando lo encontremos podemos devolver el resultado diciendo aquí está, pero si no lo encontramos vamos a llegar a una situación en la cual min y max van a apuntar al mismo elemento, de modo que medio va a ser igual a min o igual a max, y la pregunta en este caso, la última pregunta, va a ser ¿Cómo es X respecto de A sub medio? Y en esta situación las respuestas son dos. ¿Es igual? Y lo hemos encontrado. ¿O no es igual? Pero no es igual y no hay posibilidad que sea menor. Y no hay posibilidad que sea mayor porque ya hemos agotado el espacio de búsqueda. De modo que hemos descubierto que el valor que estamos buscando no se encuentra en la colección. Ahora que comprendemos el procedimiento, el algoritmo, podemos hacer un análisis de eh, cómo suceden las cosas. ¿Por qué queremos hacer un análisis? Para encontrar la cota superior de este algoritmo. Y vamos a decir que la primera vez tratamos con n elementos. Y luego vamos descartando mitades, de modo que vamos en n sobre 2, n sobre 4, n sobre 8. Lo que nos damos cuenta obviamente es que acá hay una sucesión. Y el término son potencias de 2. Entonces podemos decir que este es 2 a la cuarta, 2 al cubo, 2 al cuadrado, 2 a la primera y, y n y n sobre 1 que es 2 al 0. 2 a la 0. Entonces eh, efectivamente tenemos una representación de cómo es esta sucesión. En el último caso, después de hacerlo varias veces, cuando nos enfrentemos a que el espacio de búsqueda tiene un único elemento, eso va a ocurrir cuando n se divida en 2 a la p. ¿P por qué? Porque pueden ser pasos, preguntas, no nos importa mucho ahora. Seguramente alguien un poco más exigente nos puede decir, cuidado, como comenzás en 2 a la 0, deberías hacerlo en 2 a la p menos 1. Pero recuerden, estamos buscando una cota superior, estamos buscando una expresión para esa función que es la asíntota que nos va a dar el orden de este algoritmo. La fórmula la vamos a deducir de esta última expresión, 1 igual a n sobre 2 elevado a la p. Si operamos matemáticamente un poquito, un poquito de matemática... Vamos a encontrar que nuestra expresión es p igual al logaritmo en base 2 de n. Eh, que sea el logaritmo en base 2 es una cuestión, digamos, que no importa, porque eh, estamos buscando una fórmula asintótica, de modo que es logarítmica. Si hubiésemos tratado con P-1, acá tenemos la expresión y podemos ver que eh, el resultado es con un término, con una constante más 1. Recordemos, estamos tratando con funciones asintóticas, queremos encontrar la cota superior de este algoritmo y sabemos que en este caso las constantes se pueden ignorar de modo que ese término, el término más 1, lo podemos anular. Lo que vemos a continuación es un gráfico con la función de orden lineal y la función de orden logaritmo en base 2. Como dije, que sea en base 2 no importa, porque todas las funciones logarítmicas tienen la misma forma, tienen el mismo, la misma forma de crecer. Fíjense en que cuando n es igual a 100, el orden lineal también vale 100, mientras que el orden logarítmico es apenas 6,6. De modo que allí está la, la importancia, el valor de este algoritmo que es conocido y reconocido en informática como el algoritmo de búsqueda binaria. Esta situación hizo que los desarrolladores piensen no tanto en la búsqueda binaria sino en una estrategia de búsqueda binaria. O sea, si podemos tratar los espacios de búsqueda partiéndolos en mitades y descartando mitades o algo parecido a la mitad, podríamos aplicar algo parecido a la búsqueda binaria. Entonces hablamos de una estrategia de búsqueda binaria. Dada una colección, si tenemos acceso al punto medio, significa que la colección, el espacio de búsqueda, ha quedado dividido en dos partes. Y obviamente una de esas partes puede descartarse. Si además tenemos acceso al punto medio de esa mitad que nos interesa, vamos a poder dividir ahora en cuatro partes nuestro espacio de búsqueda. De modo que esto, que se puede hacer con total facilidad, en los arreglos, ya que tenemos tiempo de acceso constante y podemos calcular eh, la posición de un elemento con los elementos que están enlazados, es más difícil. Pero, podemos pensar, por ejemplo, que un nodo que tiene enlaces no necesariamente tiene que apuntar al siguiente o al anterior. Podemos pensar que un nodo ...tiene un enlace que apunta al punto medio de la primera mitad... ...y el otro enlace apuntaría al punto medio de la segunda mitad... ...de esa manera tendríamos acceso al punto medio de la colección... ...y a través de estos enlaces a los puntos medios de cada una de esas mitades... ...y por supuesto... Tendríamos que construir esta estructura de datos de manera de que el siguiente enlace nos lleve al punto medio de otra mitad y así sucesivamente hasta agotar el espacio de búsqueda. Lo que estamos planteando es, imaginemos y luego construyamos una estructura de datos que a través de los enlaces nos permita avanzar o recorrer en una colección de, de nodos, pero... Con una estrategia de búsqueda binaria. De este modo es que llegamos al concepto de árbol en informática o en estructura de datos. Obviamente este concepto lo tomamos de la naturaleza, del árbol de la naturaleza que como estamos viendo tiene un tronco del cual salen ramas más gruesas, a ramas más finas y hojas. Y lo podemos representar o lo podemos dibujar de esta manera. Solo que para nuestra estrategia, este árbol lo tenemos que dar vuelta. De esa manera, ahora tenemos algo que se parece a lo que estamos buscando. Es una colección de nodos. Nodos sabemos que es un registro, es un objeto que tiene una referencia o un dato y tiene enlaces necesariamente uno o dos, bueno, no importa, tiene enlaces. De todos estos nodos hay uno en particular que nos llama la atención. Este nodo es el que se conoce como raíz o root, incluso las definiciones del de árbol en informática del árbol en estructura de datos dice que se trata de una colección de nodos de los cuales hay uno que es más importante y se lo conoce como raíz y de ese nodo descienden colecciones de nodos disyuntos denominadas subárboles esta es una definición recursiva porque dice que lo que desciende de ese nodo es a su vez otro árbol o un subárbol en este caso y que los elementos de este subárbol son disyuntos con el que está a su costado, de modo de que no puede pertenecer un nodo a dos subárboles del mismo árbol. Obviamente esta recursividad en la definición nos va a permitir hacer que esto crezca indefinidamente. Otro dato que manejamos es el concepto de rama. Rama es la sucesión de nodos a partir de la raíz hasta un último elemento, un elemento que no tiene descendientes. Y este nodo, este nodo que no tiene descendientes, tiene también un nombre en particular y se lo conoce como hoja. También se dice que estos nodos que no tienen descendientes son nodos externos. Y si hablamos de nodos externos, por supuesto que vamos a reconocer la existencia de nodos internos que no es otro nodo que aquel que tiene al menos un descendiente la raíz es a su vez un nodo interno otro concepto o definición es el de nivel es un número que asociamos a los nodos que están eh, más o menos a la misma que tienen la misma cantidad de descendientes la raíz decimos que tiene nivel 0 y luego los descendientes de la raíz van a tener nivel 1, nivel 2 y así hasta llegar el, a, a los últimos nodos, a las nodos hojas. Paralelamente con el concepto de nivel manejamos el concepto de la altura o height, que es una medición que va desde la raíz hasta la hoja de la rama más larga. En este dibujo todas las ramas son del mismo tamaño, pero podemos tener árboles en los cuales haya ramas más cortas que otras. La altura es un valor que se obtiene de la rama más larga y hay personas, hay investigadores, hay docentes que van a decir que la altura es la cantidad de nodos y otros van a decir que es el nivel de la rama más larga. Eh, independientemente de lo que digan, no nos vamos a Preocupar porque a nosotros nos interesan las diferencias de altura, sino los valores absolutos. Debo mencionar algunos términos que también utilizamos cuando trabajamos con árboles, como por ejemplo el tema de padre de. Es porque nos estamos refiriendo a un nodo que es justamente el padre de los subárboles que descienden de ese nodo. Obviamente, el nodo raíz de ese subárbol, del que desciende, va a recibir el nombre de hijo de, porque es el hijo del otro nodo. Y si hablamos de nodos que son padres y de nodos que son hijos, también podemos hablar de nodos abuelos y de nodos hermanos. Los nodos abuelos van a ser aquellos que son eh, con una diferencia de dos nodos, y por supuesto podríamos hablar de los nodos nietos. Y los nodos hermanos son los nodos que están en el mismo nivel. Otro término que también utilizamos cuando trabajamos con árboles es el término de orden, que se refiere a la cantidad de descendientes, en realidad a la máxima cantidad de descendientes que tiene algún nodo en un árbol. O sea, es un término que se refiere al árbol. El otro término que también manejamos es el de la profundidad, que coincide con el de la altura o height. Y finalmente, un término importante o interesante termina siendo el número de hojas. Del mismo modo que tenemos el dibujo o el esquema del árbol, que es una representación gráfica, podemos encontrarnos con una representación eh, para texto que se conoce como representación parentizada, que muchas veces nos puede servir para ver eh, cómo es que se ...cómo es la, la topología, o sea, cómo están conectados los nodos en un árbol. En este tipo de representación, un nodo se representa como el valor del nodo... ...y eh, con paréntesis los descendientes. Lo importante es que allí se puede indicar el orden del de árbol. En este caso estamos diciendo que este árbol, que tiene como raíz el nodo A tiene tres descendientes, es de orden 3. En este caso están vacíos, o sea, lo único que tenemos es la raíz. Si lo hacemos crecer al árbol, podríamos representarlo de esta manera, como que cada eh, subárbol con su respectiva raíz y los, eh, eh, los indicadores de que también son este, nodos que tienen tres descendientes. Para indicar la existencia o no de un subárbol, basta con dejar el espacio vacío. Por ejemplo, eh, acá ya en el segundo nivel de este árbol, podemos ver que para el subárbol cuya raíz es B, no hay un, nodo no hay un subárbol, un, su un descendiente izquierdo. Perdón. Eh, intermedio, de modo que solamente marcamos E y F en los extremos. En cambio, el, el, la raíz C, fíjense en que solamente tiene el descendiente que está más a la derecha, mientras que D solamente el de más a la izquierda. La representación de los últimos subárboles, los que ya no tienen descendientes, suele omitirse. En el gráfico también se puede poner null o dejarlo directamente en blanco. Un aspecto importante que surge con este tipo de estructura de datos es el recorrido. Recordemos que con estructura de datos dijimos que hay tres operaciones fundamentales. Que es crearla, recorrerla o accederla y destruirla. Con las listas, las listas lineales, no hemos tenido mucho problema para recorrerlas. Porque justamente al ser lineales, se comienza por el principio y se sigue con el siguiente. En el caso de los árboles... ¿Cómo es que se recorren? Pues bien, se puede establecer un mecanismo y ese mecanismo depende de cuándo se procesa, cuándo se hace algo con el nodo raíz de un subárbol. Por ejemplo, supongamos un árbol de eh, orden 2, o sea con dos, de, dos subárboles, entonces vamos a plantear que se va a procesar la raíz cuando se llega al, al árbol, se va a procesar, por ejemplo, mostrarla por pantalla, luego se va a recorrer el subárbol izquierdo y cuando se termine con el subárbol izquierdo se va a recorrer el subárbol derecho. De esta manera es que cuando comenzamos con este ejemplo vamos a procesar el nodo raíz del árbol que es el valor F. Luego iniciamos el recorrido del subárbol izquierdo cuya raíz es B que al ser la raíz del subárbol que estamos trabajando la tenemos que procesar y luego haremos lo mismo con el subárbol izquierdo que en este caso es A y al finalizar esto estamos terminando con ese subárbol izquierdo y vamos a pasar al subárbol derecho de la raíz B, por eso es que vemos que van apareciendo los nodos porque suponemos que procesar es mostrarlo por pantalla. Fíjense en que la forma en que aparecen es la forma en que llegamos al nodo raíz de cada subárbol. De este modo es que tenemos otro recorrido porque podríamos procesar la raíz en el medio. O sea, recorrer el subárbol izquierdo, procesar la raíz y luego recorrer el subárbol derecho. En este caso, la salida, o sea, el procesar, el mostrar el valor del nodo, se va a hacer después de haber recorrido todos los subárboles izquierdos de esa manera es que pasamos por F por B, llegamos a A y como no hay un subárbol izquierdo de A recién al volver del subárbol izquierdo que no existe para la raíz A cuando volvemos recién procesamos la raíz por eso es que aparece A en primer lugar y como estamos retrocediendo estamos haciendo un backtracking vamos a retroceder hasta el nodo B y lo vamos a mostrar y así sucesivamente Fíjense en que estas dos formas de procesar cambian solamente en eh, el lugar o el momento en el que se procesa la raíz. Del mismo modo nos vamos a encontrar con una tercera forma que es procesar la raíz después de haber procesado el subárbol izquierdo y el subárbol derecho. En el caso de árboles con orden 2, con dos subárboles, eh, es fácil hablar de el subárbol izquierdo y el subárbol derecho cuando tenemos árboles cuyo orden es mayor a 2 entonces el mecanismo es procesar la raíz y procesar los subárboles de izquierda a derecha entonces vamos a tener muchas más posibilidades al procesar la raíz estas tres formas de recorrer un árbol son las que se conocen como preorden, inorden y posorden y eso es debido al momento en que se visita o se procesa la raíz. Pueden darse cuenta que esto es fácil de clasificar porque se trata de un árbol de orden 2, o lo que se conoce como un árbol binario, que viene a ser una simplificación del de concepto abstracto general, árbol, que tiene un nodo importante que llamamos raíz, y subárboles que descienden de esa raíz. De este modo es que vamos a conocer y definir el árbol binario, que no es otra cosa más que un árbol cuya restricción es que tiene como máximo dos descendientes. Es lo que estamos viendo. Puede ser que tenga un descendiente o puede ser que no tenga descendientes, como el caso de la rama derecha de ese ejemplo. Pero lo importante es que el número máximo de descendientes es 2. Se dice que el árbol binario es lleno cuando los nodos internos tienen dos descendientes, como en este caso. También vamos a decir que eh, se trata de un árbol binario perfecto cuando todas las hojas están en el mismo nivel, que es este caso lo que estamos viendo es perfecto pero no es lleno porque no todos los nodos internos tienen dos descendientes esto en algunos textos se conoce como árbol binario completo para que sea lleno deberíamos incorporar un nodo más en esta situación un nodo perfecto y lleno el árbol binario tiene unas características tiene unas propiedades matemáticas que son importantes e interesantes porque recordemos que mediante la matemática es que nosotros podemos probar eh, o determinar el orden de eh, algún algoritmo. Una de, de las propiedades es la cantidad de nodos, que es igual a 2 elevado a la h, h es la altura, y todo eso menos 1. Eh, recuerdan que habíamos dicho que hay algunos autores que dicen que hay un problema con la altura y los niveles. Bueno, la fórmula en algunos textos va a ser n igual a 2h más 1, todo eso menos 1. No importa, es una forma de determinar o de relacionar la cantidad de nodos con la altura o la profundidad que tiene un árbol binario. Un dato importante es que las hojas leaves las podemos calcular eh, con esta otra fórmula, conociendo por supuesto la cantidad de nodos. Y otra eh, situación interesante es que en un arreglo, recordemos que los arreglos nos permiten a nosotros eh, acceder a cualquier posición, a cualquier subíndice del arreglo en tiempo constante. Si nosotros ponemos la raíz en el subíndice 0, o sea en i igual a 0, entonces mediante estas fórmulas 2i más 1 podemos acceder al descendiente izquierdo y 2i más 2 al descendiente derecho y por supuesto el padre siempre se va a encontrar en una posición dada por i menos 1 todo esto sobre 2 porque podríamos poner un árbol binario en un arreglo y para poder procesarlo en tiempo constante justamente el árbol binario así simple y sencillo tiene diversas aplicaciones entre ellas podemos comentar la que se conoce como árbol de expresión Dada una expresión matemática como la que estamos viendo, podemos tomar la multiplicación como el nodo raíz que va a multiplicar el subárbol izquierdo con el subárbol derecho. Ahora, el subárbol derecho se va a resolver como la suma de 3 y 4. O, en este otro caso, por ejemplo, con variables, la multiplicación se va a resolver como la suma, que en este caso está a la izquierda, de X más a, x1 más a2, y el logaritmo de c2. Existen otras aplicaciones del árbol binario, pero la que más nos interesa, o al menos es el concepto que queremos ver, es el árbol de búsqueda binaria, porque es el que nos va a, nos va a permitir implementar la estrategia de búsqueda binaria. Obviamente es un árbol binario, o sea que eh, como máximo tiene dos descendientes. La cuestión es que este árbol binario tiene asociado lo que se conoce como un criterio de orden. Un criterio de orden es un acuerdo que tenemos los desarrolladores para eh, poner los valores que se guardan en los nodos de determinada manera. Por ejemplo, si en la raíz del árbol tenemos el número 8, establecemos que los menores van a estar a la izquierda y los mayores van a estar a la derecha. Pero no solamente el... El, nodo, el, el siguiente nodo, sino todo el subárbol izquierdo tiene que tener menores valores menores que la raíz y todo el subárbol derecho valores mayores. De esta manera es que podemos elaborar una, una definición del concepto indicando que el subárbol izquierdo es un árbol de búsqueda binaria que contiene valores menores que el de la raíz y el subárbol derecho es un árbol de búsqueda binaria que contiene valores mayores. O sea, estamos haciendo una definición recursiva porque estamos utilizando el mismo concepto. O sea, lo que tenemos como un subárbol es a su vez un, es a su vez un árbol binario de búsqueda. Y lo que vamos a tener eh, como subárboles de este otro subárbol va a seguir siendo un árbol de búsqueda binaria. Si analizamos la complejidad del algoritmo que se puede implementar con esta estructura de datos, vamos a llegar a una expresión que indudablemente eh, es de orden logarítmico. Como pueden ver, algunas ramas son más pesadas, podemos decir, que otras tienen más nodos. De modo que no vamos a decir que es exactamente como en el caso del de arreglo, y el algoritmo de búsqueda binaria con un arreglo lo que estamos diciendo es que en el peor caso el árbol de búsqueda binaria puede ser una lista y en ese caso el, la búsqueda el algoritmo de búsqueda presentaría una complejidad de orden lineal en la práctica cómo se generan cómo se, se incorporan los valores en un árbol de búsqueda binaria suele ser una cuestión que tiene que ver con, eh, con, con el negocio propio. Eh, se ha determinado empíricamente que en la mayoría de los casos el orden es de O, de H, y H es la altura o la profundidad del árbol. Y sabemos que hay una, hay una relación matemática entre la altura y eh, el número de nodos. O sea que inevitablemente podemos decir que es de orden logaritmo de n. Pero no podemos desconocer que el peor caso puede ser lineal. A continuación vamos a analizar el algoritmo, el proceso para insertar un elemento en un árbol de búsqueda binaria. Eh, root es nuestro elemento, nuestra referencia que apunta a el nodo raíz de un árbol. Y nosotros queremos agregar un elemento... En, en este árbol, que puede tener unos cuantos valores. Y, por ejemplo, vamos a, vamos a hacer el intento, vamos a hacer la simulación para agregar el valor 4. Entonces, el procedimiento para agregar es ir buscando el lugar. Entonces, preguntamos, ¿cómo es 4 respecto del valor de root? Y eh, la respuesta va a ser, es menor. De manera que root, entonces, toma el, el camino, toma la dirección hacia la izquierda, que es a donde están los menores y nuestra siguiente pregunta va a ser cómo es 4 respecto del valor de root nuevamente esto seguro que es un proceso recursivo o es iterativo no importa pero bueno 4 es mayor que 3 y nos vamos a ir en este caso ya por la derecha y acá en esta situación vamos a volver a preguntar cómo es 4 respecto del valor de root y 4 es menor que 6 y el algoritmo dice que nos vamos por la izquierda cuando nos vamos por el descendiente de la izquierda nos vamos a encontrar con que una situación que no hay nodo, no hay subárbol, entonces se crea el, el nodo y se lo agrega así de simple es el proceso para insertar un elemento en un árbol de búsqueda binaria ya se están dando cuenta que todos los valores positivos que quedan son más grandes que el 8, que es el que está en la raíz de modo que al ir agregándolos la rama derecha va a ir creciendo, se va a ir convirtiendo cada vez en más pesada y va a terminar siendo un árbol que conocemos como desequilibrado de modo que este, vamos a tener problemas para hacer la búsqueda binaria antes de analizar ese problema vamos a considerar el algoritmo o el procedimiento para extraer un elemento de un árbol binario de búsqueda cuando queremos realizar esta operación, la de extraer un elemento eh, lo que queremos hacer es desconectar ese nodo y nos podemos encontrar con eh, tres eh, situaciones. La primera de ellas, el primer caso, es que el valor que nosotros queremos extraer eh, se encuentra en una hoja. En este caso podría ser eh, la que tiene el valor 1, la del 5 o la del valor eh, 13. Vamos a tratarlo con el caso del 5. El procedimiento es muy sencillo. Básicamente lo que tenemos que hacer es este, anular el enlace entre el nodo padre y el que queremos eh, extraer. De modo que este, el recolector de basura hará su trabajo y ya está. Es muy sencillo. El segundo caso es cuando queremos extraer un valor que se encuentra en un nodo interno que tiene un descendiente. este caso puede tener dos variantes, porque el descendiente puede ser el izquierdo o puede ser el derecho. No nos importa, pero lo que sí debemos tener en cuenta es que se trata de un descendiente. En nuestro ejemplo podría ser, por ejemplo, extraer el 4 o extraer el 14. Eh, veamos cómo es el caso de extraer el 14. Es también bastante sencillo. Una vez que descubrimos que tiene un solo descendiente, lo que tenemos que hacer es conectar el, el nodo padre con el nodo hijo. En realidad conectamos el abuelo con el nieto. bien Es eh, también, dentro de todo, sencillo. El algoritmo lo va a buscar. Una vez que lo encuentre, va a descubrir que eh, tiene un único descendiente y va a proceder a hacer la, la desconexión. La situación que nos falta analizar es la que corresponde a extraer un valor que se encuentra en un nodo interno, pero que tiene dos descendientes, como por ejemplo el 30, o el 80, o el 60. El problema es que al tener dos descendientes, eh, tenemos un problema, no podemos descartar ninguno de ellos. Entonces, nos vamos a ayudar con un esquema para eh, comprender cómo, cómo funciona este algoritmo, este procedimiento pretendemos extraer el valor 30 que es un nodo con dos descendientes el esquema nos va a mostrar el nodo y estos triángulos representan los subárboles izquierdo y derecho de ese nodo que queremos extraer el valor vamos a decir con esta nube que por arriba Puede haber todo un árbol o puede que este sea el nodo raíz, no importa. Lo que nos interesa es que este nodo tiene el valor que queremos extraer y tiene dos descendientes. Vamos a considerar el subárbol de la derecha y vamos a decir que ese subárbol es el subárbol de los mayores. Los mayores, o sea, todos los valores que son mayores a el que queremos extraer. De entre todos esos, el 60, 40, 70, 50 que tenemos en el ejemplo, hay uno que es el menor de los mayores y es el que se encuentra más a la izquierda en este triángulo, en este subárbol. Obviamente, nosotros con nuestra capacidad visual podemos identificar que el menor de los mayores es el 40%. No es el 50, cuidado, dije el que está más a la izquierda, no el que está más abajo. El 50 es un nodo que estaría incorporado, que estaría incluido dentro de un subárbol que serían todos valores mayores al menor de los mayores. ¿Bien? Pero el menor es el que está más a la izquierda. A continuación, lo que se hace es una copia o sustitución entre el valor del el menor de los mayores y el valor que queremos extraer. Fíjense en cómo opera. El 40, que es el valor del menor de los mayores, lo vamos a llevar y lo vamos a incorporar, lo vamos a poner en el nodo que tiene el valor que queremos extraer, que es el 30. Y ese valor lo vamos a llevar a el nodo que es el menor de los mayores. En este instante, este árbol no es un árbol binario de búsqueda, pero estamos en una parte del algoritmo que todavía falta finalizar, porque ahora lo que podemos hacer es extraer ese nodo, el valor que está en el nodo menor de los mayores, que ha quedado como un segundo caso, o sea, un nodo que tiene un único descendiente. De esta manera, no nos complica y la estructura, la forma del árbol binario de búsqueda. Fíjense en cómo hacemos la copia o la sustitución y luego se elimina el valor que queda incorrectamente en el nodo menor de los mayores. Existe una alternativa para extraer un nodo con dos descendientes y se conoce con el nombre de extracción por fusión. Para el mismo ejemplo, o si sea, extraer el nodo cuyo valor es 30, y este nodo tiene dos descendientes y con el mismo esquema, con el mismo gráfico en el cual identificamos el subárbol de los mayores y dentro de esa colección de nodos, obviamente existe uno cuyo valor es el menor de los mayores, ya dijimos, es el que está más a la izquierda, no el que está más abajo, porque los que están más abajo van a estar a la derecha de este y por lo tanto van a ser mayores que el menor de los mayores. La técnica de sustitución hace justamente sustitución de valores, mientras que esta otra técnica, la técnica de la fusión, lo que hace es tomar el subárbol izquierdo, fíjense, el 10 con su subárbol lo hemos colgado, lo hemos conectado como subárbol izquierdo del menor de los mayores, lo que estamos haciendo es conectar eh, perdón, desconectar ese subárbol y conectarlo en otro lado de manera que ahora ese valor 30 que queremos extraer vuelve a quedar como un caso, un segundo caso o sea un valor que está en un nodo que tiene un solo descendiente y eso es fácil de extraer porque simplemente tomamos el padre o el abuelo en este caso y lo conectamos con el nieto esto ya se ha hecho casi un largometraje, de modo que vamos a continuar en el siguiente video tutorial con los ejemplos, con el código en C Sharp y en C++. Nos vemos.